Estamos al aire ya con la gente de, de Pardo Turo, estamos con Pablo Cecchini, el eh, jefe de prensa de la carrera. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Bueno, estamos palpitando la carrera de Seguir este fin de semana en Victoria y bueno, queríamos hablar con la gente de la organización para que nos digan cómo vienen los preparativos para esta carrera que se va a correr el día domingo. Sí, la verdad es que viene todo muy bien, es un tour de cinco carreras que arranca igual, el año pasado en Victoria y entre Ríos y tiene cuatro fechas más en Cañada de Gómez y en Santa Fe. En San Pedro, Buenos Aires, el 13 de agosto, el 10 de septiembre en Pergamino y cierra en San Nicolás de los Arroyos el 16 de diciembre. O sea que es un circuito que va a atravesar todo el 2017. Y bueno, y nos sorprendía la, la cantidad de premios que hay. Que por ahí uno en las carreras está acostumbrado a trofeos, medallas, pero es raro que se ven una premiación de tanta, tantos eh, valor. valor, claro, en eh, categorías también. Tiene una división que se dedica justamente al tema de comunicación y dispositivos móviles. Y desde allí es donde parte su inversión cerca a los 30 mil pesos por carrera. Esto sin contar los otros premios, porque aparte de teléfonos inteligentes que se reparten entre los tres primeros caballeros y las tres primeras damas de la general, va a haber eh, auriculares Bluetooth, también de marca de allí, y muchos rompevientos que están realmente muy buenos también, aportados también para la premiación en cada una de las categorías. Bueno, y contame, bueno, para la gente de acá de Rosario que está interesada en cruzar el puente para acercarse el día domingo a correr, ¿cómo hace para inscribirse? ¿Hay lugar, hay tiempo, hay cupos todavía? Sí, el cupo es de 500 corredores para esta carrera, estamos esperanzados en alcanzarlo, y pueden meterse en la página web de el 10 número pardodiescatour.com.ar en cualquier red social, estamos en Facebook en Twitter, en Instagram, hay también muchos videos subidos en Vimeo Edición del año anterior, eh, yo recién escuchaba, eh, hay que decir que tiene dos distancias la acá... servicios, el atleta concede los mismos servicios, tiene el mismo kit, una mochila con un montón de merchandising que van a poner todos los auspiciantes, eh, la hidratación, eh, la remera técnica de, de la carrera, eh, más toda la asistencia, el seguro, es una zona cardioasegurada, asegurada, tenemos médicos, ambulancias y es realmente un despliegue muy lindo, con una ciudad hermosa como Sí, sí, nosotros estuvimos corriendo el día sábado Ahí en Victoria Aparte, bueno, tenemos mucha gente amiga ahí eh, Corredores de la zona de Victoria Que bueno, Y el calendario de carreras en Entre Ríos También vemos que va creciendo eh, mes a mes O sea, eh, se ven más carreras Mejor organizadas Y también gran cantidad de corredores Que se van sumando a la movida de runner Ustedes esperan corredores de élite De acá, de la ciudad de Rosario De Entre Ríos, de Buenos Aires Contame un poco la propuesta muy bien, los grupos tienen una promoción cada 10 corredores de los 10 uno queda liberado usualmente ellos lo usan para no andar eligiendo a una persona al azar eh, utilizan un descuento del 10% donateado eh, entre todos los integrantes del grupo eh, además los profes, los directores de los grupos están invitados especialmente por la organización, hemos tenido muy buena recepción en Victoria, hemos hablado con José Aliendro, que seguramente lo conoces uno sí, sí. de los referentes del atletismo ahí en Victoria, que es el de alguna manera el embajador que tenemos ahí en la ciudad como para que nos dé una mano y el contacto cercano con todos los atletas bueno y seguramente muchos corredores acá de la ciudad de Rosario se van a estar acercando a correr, nosotros también vamos a invitar a algunos atletas amigos ahí a, a Victoria a correr este domingo así que esperemos que estén haciendo apoyo entre los primeros lugares, es más le tenemos mucha fe a uno de los corredores acá de Rosario que ya lo invitamos y está comprometido, no te puedo decir que no, es una sorpresa Pero está comprometido para correr el día domingo Uno de los mejores corredores de acá en la provincia de Santa Fe seguramente Así que vamos bueno, a estar seguramente un con él gusto. Es un placer recibir a toda la gente de Rosario, a todos tus oyentes Toda la audiencia que es del paro y que nos sigue a ustedes eh, Ustedes van a estar sorteando además seguramente dos inscripciones Que les vamos a dar para que puedan compartir con la audiencia también Y bueno, te agradezco muchísimo este contacto y la posibilidad de reconocer a la gente que Todavía no se había enterado y bueno, de este 10 tour que arranca en Victoria el domingo. Sí, vamos a estar sorteando ahora. Antes de las 20 horas se van dos cupos sin cargo para ir a correr a Victoria. Así que bueno, Pablo, te agradezco. Estamos en contacto seguramente para ver la, el post-carrera, para ver cómo salió todo, la cobertura, con entrevistas, nota Bueno, muy como lo hacemos nosotros acá con las carreras que en las que participamos y estamos difundiendo. Va a ser un placer, viejo. Lo vamos a recibir. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias a vos. Bueno, pasaba Pablo Cecchini de la organización de 10 tour de acá de la ciudad de Victoria. Bueno, lo que decía, todavía hay lugares para inscribirse, hay cupos, gran cantidad de premios, hay valores, hay celulares, hay el, eh, gorras con bluetooth, hay de todo. Muy bien. Y el plus, ¿no?, de, de llegar a Victoria, que es una ciudad que te ofrece una geografía distinta, la gente distinta también cuando uno se relaciona con los otros corredores y con la organización. Por eso para nosotros, los rosarinos, que estamos acostumbrados a correr de este lado del Paraná, cruzar el río y, e ir a correr a Victoria, la verdad que es una situación y una experiencia muy distinta a lo que nosotros estamos habituados.